Hola a todos, soy Pablo y voy a hacer este vídeo de forma específica para aquellos opositores que vayáis a examen del cuerpo especial, tanto promoción interna como turno libre. Desde Esfera Oposiciones hemos creado una serie de productos enfocados únicamente al cuerpo especial que encontraréis dentro de librería. Si pincháis aquí veréis una serie de vídeos y una serie de libros de supuestos que podréis adquirir de forma digital. Vale, este libro presupuestos, de desde que procedéis al pago, eh, tendréis automáticamente en PDF con las justificaciones de las respuestas y uno de ellos vamos a comentarlo ahora mismo para que veáis por dentro cómo es. Aquí también tenéis unos vídeos de gestión penitenciaria que son vídeos específicos de la entidad estatal, de manual de procedimiento, bloques o temáticas en concreto de la entidad estatal, las órdenes de servicio específicas que el que quiera pueda adquirirlo desde aquí también. Bueno, voy a comentar en concreto este libro de supuestos que veis ahí en pantalla y vamos a ver cómo se estructura eh, cada uno de los ejercicios que encontraréis. Todos los libros están justificados y pues, nos van a poner aquellas temáticas o materias más importantes o que hay mayor probabilidad de que nos planteen estos supuestos prácticos. ¿vale? Encontraremos en concreto, pues eh, van enfocados a la promoción interna, pero todos los que vais a salir también os podéis beneficiar de este producto. Voy a comentar el primero de los supuestos y vamos a abordar estas dos preguntas que se nos plantean y cómo hacemos nosotros con nuestros alumnos para explicarle cómo estructurar este supuesto. Fijaros aquí que nos habla de David, que es funcionario del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias y acaba de obtener en Sevilla 1 Coordinador de Producción, tras superar el proceso selectivo por promoción interna. El 2 de diciembre se produce en ese centro la libertad provisional de dos internos que trabajan en el taller de alimentación. Cuando hablamos taller de alimentación tenemos que hacer alusión a esa gestión parcial de ese taller de alimentación cocina entre entidad estatal y organismo autónomo. ¿vale? Que se sigue aplicando. Tenéis que tener en cuenta que este taller de alimentación funciona completamente distinto a los demás talleres productivos. Situación que no estaba prevista, como nos dice aquí, por la Junta de Tratamiento del citado centro, que tiene que reunirse con carácter extraordinario para cubrir dichas vacantes. Se adjudican por parte de la Junta dos puestos de trabajo a Juan SM y Mohamed A, careciendo este último de número de la Seguridad social. Aquí estamos viendo ya un pequeño problema. Es decir, sabéis que para dar de alta a un interno tenemos que eh, tener el número de afiliación a la Seguridad social. Todos los españoles de origen tenemos NAF, aunque no hayamos trabajado. Sin embargo, los extranjeros, en determinados casos, pues carecen de ese número de afiliación a la Seguridad Social. Hay que determinar cómo conseguimos este NAF de estos extranjeros. En algunas ocasiones, pues hay determinadas provincias que se oponen a que en, el, en la Seguridad Social podamos darlos de alta con el NIS, con el número de identificación del sistema. Pero lo lógico es que con eso... Únicamente aunque carezcamos de ese NIE, pues podamos darlo de alta. ¿vale? Siguiendo con la explicación del supuesto con el enunciado, dos meses después, Javier, funcionario de servicio en cocina, sorprende a Juan utilizando la cortadora de jamón sin los guantes de protección. Fijaros aquí estos equipos de protección individual, ¿vale? estos EPIs. Sabéis que los internos tienen una serie de derechos y deberes que se recogen en el Real Decreto 882 barra 2001 de 6 de julio. Tenemos que ver que el incumplimiento de estos deberes laborales básicos es causa de extinción, ¿vale? Habiendo sido advertido en varias ocasiones de la obligación que tiene de utilizarlos. Por lo que Javier eleva el informe correspondiente al jefe de servicios al respecto. Bueno, lo primero que nos pregunta es los trámites que tiene que realizar David para que Mohamed pueda iniciar la actividad laboral en el taller de cocina. sabéis que este taller de cocina alimentación son gestión parcial entre la entidad estatal y la secretaría general. La entidad estatal por una parte corre con una serie de gastos, va a correr con la afiliación a la Seguridad Social de los internos trabajadores, el pago de las nóminas y después va a tener también que abordar la compra de las materias primas para la, eh, los víveres que se van a cocinar en, el saco, eh, en ese taller de cocina alimentación. Por contra, la secretaría general correrá con todo lo demás, ¿vale? Todo esto lo tenéis bien explicado en esos vídeos que os comento de gestión penitenciaria. ¿Qué tenemos que asumir aquí a la hora de iniciar la actividad laboral? Bueno, cuando hablamos de internos sujetos a la relación laboral especial penitenciaria, podemos citar de forma jerárquica, en primer lugar, Constitución Española, artículo 25.2, posteriormente, Ley Orgánica General Penitenciaria, en concreto, artículo 27, apartado C, primera parte, esos trabajos desempeñados mediante talleres productivos, y después el Real Decreto 782 barra 2001. Para iniciar la actividad laboral, el Real Decreto nos habla en el artículo de la inscripción al libro de matrícula, pero eso no, eso está derogado. ¿vale? Entonces, para dar de alta un interno, tendremos que citar que la obligación corre a cargo de la entidad Estatal, en base al artículo 2 del Real Decreto 782, y después, aparte de esto, tendrá que darlo de alta en el sistema red. Sabéis que cada centro penitenciario tiene un código cuenta cotización. Es decir, hay un único, único código cuenta cotización que le pertenece a la entidad estatal, a nivel central. Y después en cada centro se le asigna uno para que se gestione desde ahí. ¿vale? Entonces, alta en el sistema red, en base a la categoría profesional, que es categoría profesional 10. Y eh, en este caso pues le asignaremos un CPT, un código parcial de temporalidad, a este interno en función de las horas que se recojan en ese contrato laboral. ¿vale? Las altas tienen que ser previas al inicio de la actividad laboral, y después habrá que notificarle y tendrá que firmar el contrato laboral, darle eh, en este caso los equipos de protección individual, los EPIs y tendremos que darle también eh, toda la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. El día de alta efectivo computa y el día de baja computa. Nosotros hablamos de extinción y suspensión, en Seguridad Social hablamos de altas y bajas. ¿vale? Simplemente eso, los trámites, y ahí veríamos un poco artículos que hay que citar. En cuanto a la segunda pregunta que nos plantean, bueno, lo, los trámites que hay que hacer, como Jamed, que me estaba evadiendo de lo que iba a decir, como no tiene número de afiliación a la Seguridad Social, con carácter general se puede solicitar o bien con el NIE o si no, lo tendremos que hacer o dar de alta con el NIS, con el número de identificación del sistema. Seguridad social no está oponiendo, en la mayor parte de las situaciones no opone o, o no pone eh, impedimento alguno a que se dé alta con el NIS, ¿vale? Aunque lo suyo sería es que constase el, eh, en este caso el, eh, el NIS del, del el, el NIE, perdón. ¿vale? Aparte, tendremos que darle la de alta en el sistema GIMPIS, como una alta nueva, si no ha trabajado. Ahí tendremos que valorar si ha trabajado o no ha trabajado. Si no ha trabajado y no tiene número de Seguridad social, obviamente en GIMPIS tampoco lo voy a tener. Entonces, lo voy a argumentar así. Los datos que yo introduzca en la Seguridad social van a coincidir con lo que mete en el programa GIMPIS a la hora de confeccionar la nómina. Y después, una vez eh, se haga la nómina de este interno, pues los ficheros, el RLC tendrá que coincidir en ambos casos. Bueno, ahí serían un poco los trámites que os viene bien argumentado después la justificación de las respuestas de este supuesto, para que entendáis cómo deberíamos hacer de esa forma y cómo jerárquicamente vamos estructurando esas respuestas en base a los artículos. La segunda de las preguntas, la voy a contestar rápido, Simplemente nos dice que si Juan S.M. ha incurrido en alguna causa de extinción de la relación laboral. Sí, ha incurrido en una. Y esa es únicamente causa de extinción, que es el hecho de incumplir con los deberes laborales básicos. ¿vale? El incumplimiento de esos deberes laborales básicos recogidos en el 6 del Real Decreto 782 es causa de extinción en ese artículo 10.2 letra F, si no me equivoco, del 782 barra 2001. ¿Vale? Entonces esa es la justificación que tendremos que dar a la respuesta. Los supuestos que os pongo a vuestra disposición, pues bueno, fijaros que salen de múltiples eh, temáticas y vienen todos bien argumentados y nos van a servir un poco si adquirís el producto para que podáis justificar cada uno de los supuestos, entender cómo hacemos esta estructura, cómo hacemos ese encuadre y en base a ese encuadre cómo damos esa propuesta de resolución. Simplemente para adquirir eh, este libro de supuestos tendréis que entrar como antes os decía en espera posiciones y desde aquí en librería pues os llevará tanto a estos eh, libros de supuestos que los podréis adquirir como a los vídeos de gestión penitenciaria. Aquí también tenéis temarios que podéis comprar en formato impreso tanto del turno libre como promoción interna por bloques, temas completos o también temas de forma individual. Bueno, sin más me despido de vosotros. Espero que tengáis un examen, eh, al final que os salga muy bien el examen el próximo día 12 y que tengáis mucha suerte. Para cualquier cosa, aquí estamos. Un saludo. Chao, chao.